Vamos Soy integrante del grupo Abriendo Puertas de Canelones, Suárez. Este, y bueno, mi trabajo es este, forro mates en suela, este, también millutería y llaveros. Este, hace cuatro años estamos eh, funcionando como grupo, este, integrando también Economía Solidaria. Es la primera vez que formo parte de Economía Solidaria, eh, también formo parte de COSOL, y mi producto es Yo Vendo Piedras, que las traemos de Artigas. Estoy trabajando en un emprendimiento que es la edición de una revista. Es la primera revista que se edita para el departamento de Canelones. Y bueno, este, fue un, es un emprendimiento familiar, pero buscamos involucrar a otra gente. Eh, soy este, integrante del grupo Abriendo Puertas también. Mi especialidad es el retacería. En el mundo se llama PAUDOR, pero yo no digo a la Uruguaya, así. Eh, Y soy integrante también de la, del Consejo de Canelones y de la coordinadora, el, el suplente de la Coordinadora Nacional, que tratamos de unir a todos los artesanos y emprendimientos del país. Eh, eh, qué guay, Lorenzo Jaína. Y hago el reciclado de papel cestería. Somos un grupo de cuatro personas. Me dedico a tejidos artesanales y confesión, integro Ecosol desde sus principios. Y bueno, estoy en todos lados donde me necesiten todo a un pochoñic para participar de esta feria y de, de compartir con todos los compañeros de Ecosol este, eh, con creaciones étnicas charona. Eh, nosotros estamos eh, difundiendo todo eh, lo que es este, la cultura charrúa a través de estas prendas con diseños étnicos. Y bueno, la idea es vivir esta experiencia. Conocer Santa María para mí es la primera vez que voy. Vengo de Punta Fría y es mi primera vez en la, en la feria y en Santa María. Y lo mío es vitrofusión. Trabajo en lo que es el reciclado de vidrio y la transformación. ...del vidrio por medio del calor. Eh, está bueno este, ver que no es solo una simple feria... ...sino que vamos a la sexta feria de Economía Solidaria... del Mercosur, novena feria nacional de Economía Solidaria... ...es el quincuagésimo sexto seminario latinoamericano... ...de Economía Solidaria, décima muestra de biodiversidad... ...y feria de Agricultura Familiar, sexta marcha internacional y Ecuménica por la Paz, eh, y es el, el encuentro del espacio Mercosur Solidario. Cuando te di por vez primera, mi corazón negó las riendas Abandonó mi trillo, se volcó pa' tu senda La sin razón tomó cuenta, me arrastró pa' tu senda Me arrastró, me arrastró pa' tu senda Me arrastró, me arrastró pa' tu senda, me arrastró, me arrastró pa tu senda. Cuando te di el primer beso supe que ya no habría regreso y en el brete de tus pechos te entregué mis secretos y tu amor se me adentró hecho raíz en mis huesos. Hecho raíz, hecho raíz en mis huesos. Hecho raíz, hecho raíz en mis huesos. Y si alguna vez caes en el tembladero, el venado, Por que está na economia solidária? Porque dá espaço para aquelas pessoas assim que não têm a chance, né? Ou a oportunidade de ter um lugar, um espaço fixo. Então a gente tem essa feira de solidariedade, que são os pequenos investidores, né? Para ter o seu espaço. Para ter um espaço maior, uma oportunidade maior. Solidária porque ela dá essa oportunidade. É uma troca mútua, né? As pessoas que precisam né, trabalhar e as pessoas que, precis que podem pagar menos. Né, por uma coisa mais artesanal. Música Solidaria. Sabemos que en América Latina esta es la feria más importante en cuanto a la economía solidaria, eso nos, da, nos facilita el trabajo de difusión de la economía solidaria, tanto de nosotros hacia lo que están haciendo acá, que eh, nos encontramos con representantes de todo Brasil y de Argentina, Chile, Paraguay pero además eh, a la gente de Uruguay eh, es, viven una experiencia que es inolvidable, compartiendo con también con todas eh, formas de trabajar diferentes. Y, y bueno, y que no es una economía solo de los pobres y para pobres, Eso sino que. Es, me parece fundamental. Sí, es, es una filosofía, una forma de pensar y digo, y nos nuclea todo. Es democrática, es abarcativa, no es discriminativa. Economía solidaria es un movimiento porque tiene su tendencia de rescatar valores y promover leyes y y llevar adelante toda la, la ideología de la economía solidaria, también es un sector de, del país que trabaja de una manera diferente. Y el arroyo y otoño Madres en Santa María, en una feria economía solitaria. ¿Y qué está pasando en este momento? Estamos todos en el armado los están. ¿Y cómo te sentís? Feliz. De tierra adentro, aire de montes, ríos y sierras Mi cantón nació en la sombra de una enredadera Raíces lejanas regadas por chaparrones de la frontera Mi pasado quiebra ramas en tus brazos Los pies calzos al camino, siguen lunas hacia el mar desbocado, voy cruzando los poblados siguiendo lunas hacia el mar y en el consumo. Sí. Toda la población está involucrada. Todos somos o productores, o comercializamos o consumimos. Sí. ¿Cuál es la diferencia de la economía solidaria con la economía tradicional, con la economía capitalista? Es que en la economía solidaria no hay alguien que se quede con la ganancia extra. Te cuento un poquito que en Economía Solidaria eh, tenemos la característica de trabajar con caja única en nuestras ferias. Por eh, lo tanto, aportamos todos los talleres y emprendimientos un 10% de nuestras ventas. Eh, el 10% en este caso, que es la Feria Santa María, eh, corresponde un 5%... Organizadora. El otro 5% lo llevamos para la Coordinadora Nacional. Son pequeños fondos que los emprendedores vamos teniendo. Es una feria muy importante para todos, para todos los habitantes de Latinoamérica y por eso es que venimos siempre con compañeros diferentes porque el convivir estos días acá en Santa María es mucho más efectivo mais convincente e mais ensinante do que fazemos às vezes falando ou dando em um taller. Mas a gente vem aqui ser gente, a gente vem aqui ser pessoas humanas que acreditam que é possível ser humano que es posible hacer diferente, cuidadoso, gostoso. Que ampliamente se, se vieron colmadas nuestras expectativas, que habíamos imaginado que íbamos a, a venir a, a, a tratar de, de, de mostrar nuestra mercadería, pero nos llevamos eh, una visión eh, de una feria eh, con un componente humano impresionante. En texto contexto más amplio, cuando nosotros estamos defendiendo un otro concepto de desarrollo, que no sea el concepto neoliberal o capitalista, es el desarrollo basado en las personas, en un concepto más amplio de felicidad, y esto es desarrollarse, es aumentar los niveles de realización de los ciudadanos y de los espacios democráticos. Al inicio pensaba que era una alternativa de básicamente de generación de renta, una alternativa de poder crear empleo, eso es lo que yo pensaba al principio, solo que conforme yo voy cada vez teniendo un poco más de contacto con los emprendimientos y la experiencia, creo que básicamente es una cuestión de autoestima, ¿no? Yes. Como siempre veníamos hablando, tiene por fin mucho más humano de, de lo que es la economía común. Eh, es una respuesta frente, frente a una economía capitalista. Es una economía que intenta llegar a todos, porque hoy la economía es el medio por el cual el ser humano subsiste y es la puerta que era o no dignidad a la vida humana. Por más que no lo es todo y está muy lejos de hacerlo todo en la vida de uno, es gran parte y a través de la economía es que hacemos todo. Entonces, es una forma de que la economía le llegue a todos como le tiene que llegar. Es un derecho que todos podamos participar y que yo pueda tener la idea de poder comprar lo que quiero. eso? Sí, ese aquí es mi trabajo. Sou yo que faço. Junto o garrafa, a garafón de la rua, ¿no? retiro de la rua y faço una uma más una vez utilizable. ¿no? civilización realmente humana, porque esta civilización que está viviendo en el planeta es una civilización humanoide, ¿no? que busca este resto, solo buscar todo para vos. O que nasce pequeño, vira proceso. o que nasce grande, vira monstruo. O capitalismo hoy es un um monstruo, que excluye a mayoría de la humanidad. Entonces, la economía solidaria es un um proceso que va creciendo a cada año, fortalece las personas en la organización, en la cooperación y en la solidaridad. Uma parte para divulgar o trabalho da gente. O meu objetivo que é esse de vida da reciclagem. E além de tudo a gente aumenta o conhecimento e a amizade com povos de todo o nosso mundo igual. né? Estamos aqui com brasileiros, uruguaios, argentinos, paraguaios, é todo o Mercosul unido num só movimento. apuntando hacia el futuro para que tanto la vida de las personas como el cuidado de la tierra sea mejor. do óleo de cozinha para fazer o sabão, gerar renda para as mulheres, e os guarda-chuvas e sombrinhas quebrados, nós fazemos sacolas ecológicas. E o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, nós ganharmos dinheiro com isso, mas ensinar as mulheres a ganhar a sua própria vida cuidando do meio ambiente. Amplificar, contar-lhes a outros, que creo que essa é a parte também que nós temos que levar, de, de, de dizer-lhes que que hay otras formas de vivir, que hay otras formas de, de, de relacionarnos, y, y que son reales, que no son utopías, que existen. Primero vengo como experiencia para conocer, para aprender también y para nada, para pasar un lindo momento. Y la, bueno, las ventas es algo aparte, pero eh, se, se lleva mucho, se lleva mucho, de, es más lo que se lleva que lo que, que el dinero que se que se gana. ¿no? Es que la comercialización de los productos es lo que uno aprende lo que uno logra como un ser humano eh, y lo que aprendemos de los demás principalmente, cómo ellos enfrentan sus dificultades o toman la, la adversidad este, para uno no desanimarse cuando a veces las cosas no salen como, como se esperaba. La economía solidaria está completamente fuera de los debates institucionales de integración y de desarrollo para la región, completamente fuera. Cuando se habla de economía solidaria normalmente es dentro de una perspectiva de trabajo social. Esto es un problema grave y esto es, nos enfraquece a todos. A mudança dos, dos valores, dos paradigmas para a vida é, é a partilha, né, a solidariedade, a, a forma de ver o mundo e trabalhar na terra, é produzir na terra, se relacionando com ela com muito amor. Eu acho que é produzir alimentos, etc. Eu acho que produzir vida, isso é a, é a economia solidária. De, de, de uno, de tener su sustento para elaborar las cosas, para comercializarlas, el intercambio con otras personas, todo eso para mí es la economía solidaria. Cooperativismo, eh, sí y pues, eh, eh, economizar también los costos, no eh, sé, pues, nada más, más eh, compañerismo creo. ¿Por qué estás en la Feria de Santa María? Bueno, primero esto lo hice porque me quedé sin trabajo ¿no? el desarrollo para mí es el desarrollo del humano, del ser humano de la capacidad del ser humano de ser feliz y para eso tiene que tener sus necesidades básicas para poder de ahí desarrollarse Creo que es esto. Desarrollar para mí es desarrollar ser humano. Y cuando la cosa pasa, no pasa por ahí, no es desarrollo, es, es explotación. Que hay algo grande y que se está llevando a cabo y que se está creando, pero que le falta mucho y sobre todo le falta mucho el pensar y ver qué se quiere y saber mirar hacia el futuro. Pero o sea, lo importante acá es que hay muchas ganas y que, se está, que hay mucha gente motivada, que muchas veces eso es lo que falta para hacer grandes cosas. Hoy está faltando lo que está siempre, que es ese marco teórico o algo, saber hacia dónde va esta idea y que es, sin lugar a dudas, que tiene mucha proyección en la sociedad día. volver al pago después de un tiempo Qué lindo es volver al pago después de un tiempo cuando va cayendo el sol sobre los campos cuando va cayendo el sol sobre los campos y en la quietud de los llanos algún paisano y en la quietud de los llanos algún paisano trotando en su recorrido con su cigarro en su recorrido con su cigarro. Fortaleza ahora es que estamos estructurándonos en cada uno de los países en procesos más convergentes con más y más actores. actores y esto está contribuyendo para un esfuerzo en el, espacio, en el ámbito internacional de la región de mayor debate e intercomunicación entre los países, entre los movimientos nacionales. Entonces, creo que es un proceso interesante. Desde la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria y yo como emprendedora, representando a mis compañeros emprendedores de Uruguay que hoy pudieron asistir a esta feria maravillosa, a este encuentro que nos llena de paz, de emoción, de lindas experiencias y bueno, transmitirles que desde Uruguay estamos muy felices de estar acá y darles las muchas gracias, felicitaciones a todos y a todas, porque esto ha sido una fiesta y de verdad se siente la economía solidaria o mundo buscando razões que nos façam felizes Que junto devolvemos esse amor profundo. a terra que um dia foi berço e em raiz tomara que eu sempre mantenha a consciência de dar com valores que são culturais sem nunca perder o rumo da querência na missa está Sempre, y tenho que comer, não